Sé feliz porque la piedra nunca es tan grande, porque las injusticias se pagan, porque el dolor se supera, porque la verdad insiste, porque los errores te enseñan y porque nadie es perfecto. La vida es siempre una segunda oportunidad para todo y pone a cada uno donde debe estar. Algo que va a robarte tu paz mental es la búsqueda constante de vengarte por una persona que te lastimó por las injusticias que tuviste que vivir y entender que al final los errores te enseñan a ser mejor. Sabes, la vida siempre te dará una segunda oportunidad y pone a cada cual en su lugar. Y por esto, en esta reflexión vamos a aprender a través de una historia la de Ana sobre cómo ella aprendió a buscar una segunda oportunidad y a ser feliz pese las luchas. Para ello déjame hablarte un poco de su historia, luego entraremos a detalle en ella. Ana es una mujer de 45 años que ha tenido que enfrentar muchos obstáculos en su vida. La infidelidad de dos de sus anteriores parejas la dejaron con una sensación de traición y duda sobre su capacidad de elegir a la persona correcta. Sin embargo, esto no fue lo peor que le pasó. Un día, Ana perdió su trabajo y se encontró en medio de una crisis económica. Además, la gente empezó a hablar mal de ella, esparciendo rumores y chismes. La situación se complicó aún más cuando uno de sus hijos fue rechazado de la escuela, lo que la hizo sentir impotente como madre. A pesar de todo, Ana no se rindió. Con la ayuda de su fe en Dios, encontró la fuerza para seguir adelante. Empezó a buscar trabajo y finalmente encontró uno que la hizo sentir realizada y satisfecha. Además, trabajó en su autoestima y aprendió a amarse a sí misma. Con el tiempo, Ana aprendió a superar los obstáculos que se le presentaron y a confiar en sí misma. Descubrió que tenía la capacidad de enfrentar cualquier desafío y de salir adelante, independientemente de lo que la gente dijera o hiciera. Ella también encontró la fortaleza para enfrentar la adversidad y el apoyo de su familia y amigos más cercanos. Finalmente, aprendió a perdonar a aquellos que la habían lastimado y a seguir adelante con su vida. Ana es un ejemplo de superación y determinación. A pesar de los obstáculos que enfrentó, encontró la forma de salir adelante y de confiar en sí misma. Esta es una historia inspiradora que demuestra que, con fe, paciencia y esfuerzo, todo es posible. Así empecemos desde el inicio. Ana perdió su trabajo debido a la exigencia de su jefe de trabajar largas horas en un autohotel. No solo tenía que hacer su trabajo regular, sino que también se le asignaban tareas de vigilancia y limpieza. Además, su jefe la trataba con palabras oeses y la culpa por todo lo que ocurría en el lugar. Esta situación llegó a ser insostenible para Ana y decidió renunciar antes de que la situación empeorara más. En ese entonces aún tenía una relación con su primera pareja, aparentemente todo estaba saliendo bien, la que era su pareja en ese entonces la apoyó, al menos por un tiempo. Ana se encontró desesperada por encontrar un nuevo trabajo y mantener a su familia. Después de muchas búsquedas y rechazos, finalmente encontró dos trabajos, uno como mesera en un restaurante y otro como limpiadora en un bar. Esto significó que tenía que trabajar largas horas y estar lejos de su familia, lo que agravó aún más su situación con su primera pareja. A pesar de todo su esfuerzo por mantener a su familia, descubrió que su pareja la había engañado con su vecina. Esto la golpeó profundamente y la hizo cuestionarse sobre su autoestima y su capacidad para elegir a las personas correctas en su vida. Ana conoció a su segunda pareja en medio de la difícil situación que estaba atravesando. Era un hombre divorciado y estaba al cuidado de dos de sus hijos. Al principio, Ana estaba reticente a comenzar una nueva relación, pero pronto descubrió que él era un hombre comprensivo y cariñoso que la apoyó incondicionalmente en esa etapa difícil de su vida. Se sentía agradecida por tener a alguien en su vida que la comprendía y le brindaba apoyo emocional. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía amada y apreciada. Sin embargo, su alegría duró poco. Después de algún tiempo, descubrió que su nueva pareja también la estaba engañando con otra mujer. Ana se sentía destruida y traicionada por segunda vez. Se preguntaba cómo había podido equivocarse dos veces. Sin embargo, a pesar de todo, no perdió la fe y la esperanza. Decidió levantarse y seguir adelante. Sabía que tenía que confiar en sí misma y en su fuerza interior para superar todos estos obstáculos y encontrar la felicidad. Ana se sentía abrumada, sus problemas no paraban de acumularse. Después de tanto esfuerzo por encontrar un trabajo, ahora tenía que lidiar con el rechazo de su hijo en la escuela y su conducta antisocial. El terapeuta le dijo que su hijo estaba sufriendo por la falta de atención de Ana, ya que ella se había concentrado en sus relaciones fallidas en vez de en él. Este golpe fue muy duro para Ana, siempre había tratado de ser la mejor madre posible y ahora se sentía como un fracaso. Ana comenzó a notar que su vida estaba llena de conflictos y problemas, pero lo peor de todo era que había empezado a ser el centro de los chismes de su vecindario. Las vecinas la tachaban a ella y a su hijo de formar parte de un grupo de jóvenes delincuentes, lo cual era totalmente falso. Ana se sintió atacada y vulnerable, pero a pesar de todo intentó seguir adelante. Sin embargo, la desconfianza de la gente y el rechazo a su hijo en la escuela solo hacían que su situación fuera más difícil de sobrellevar. Pero entonces Ana decidió buscar ayuda en Dios Comenzó a asistir a la iglesia y a recibir el apoyo de un grupo de personas que le brindaron la fortaleza y el amor incondicional que necesitaba. Aprendió a perdonar a sus exparejas y a ella misma por todos los errores cometidos. También, trabajó arduamente en su crecimiento personal y en mejorar su relación con su hijo, pues reconoció que él era su prioridad. Con la ayuda de un terapeuta, logró superar sus miedos e inseguridades y se convirtió en una madre fuerte y amorosa. Además, gracias a su determinación y esfuerzo, logró encontrar un trabajo estable y digno en donde su jefe valoraba su dedicación y su trabajo. También logró solucionar los problemas en la escuela de su hijo y logró asegurarse de que él recibiera una educación adecuada. Aprendió que puede confiar en sí misma y que es una mujer fuerte, capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente. Además, encontró en su fe en Dios y en la ayuda de otras personas una gran fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. Ana salió adelante y demostró que, con paciencia, esperanza y tiempo, todo se puede superar y que ella tenía la fuerza para hacerlo. A partir de entonces decidió ser un ejemplo para su hijo y para todas aquellas personas que atraviesan momentos difíciles. Algo que le ayudó tremendamente fue darse cuenta que las cosas tienen una razón poderosa de ser, que no tiene por qué forzar las cosas, no tiene que luchar al punto del desgaste y que hay cosas que no puede controlar. No puede controlar que sus parejas la engañen. No puede controlar el que su hijo sea conflictivo no puede controlar lo que la gente piense de ella. Algo más interesante pasó en la vida de Ana, por apoyo de una trabajadora social, se logró ayudar a su hijo, eso derivó que ella sacará fuerzas. Un día en el mercado se encontró a Doña Clara, una de las que siempre la había tachado de criar a un malandro y le dijo que si tenía pruebas, que las presentará. Doña Clara la increpó diciéndole que le constaba. Más adelante Ana denunció a Doña Clara por difamación. Este lío se alargó por tres meses, ya que Doña Clara al no poder probar sus acusaciones fue fuertemente sancionada, hasta que tuvo que pedirle a Ana disculpas por todos los chismes que hizo sobre ella. Y eso no fue todo, la escuela al final le dio una segunda oportunidad a su hijo. Ahora Ana está soltera y no piensa en volver a estar con nadie en realidad aprendió a estar sola. Perdió la ilusión por el amor, pero ahora está agradecida porque al menos amó. Ahora quiere estar para ella, ya no desea más romances y ahora se le ve por una de las cafeterías echando carcajadas con sus amigas. Yo la conocí, me contó su historia. Después de ese día, se levantó de la silla y me agradeció por haberla escuchado pero se disculpó diciendo que tenía que irse y que jamás volveríamos a hablar. Comprendí que solo contó su historia sin intención de un segundo capítulo. Le ofrecí el mejor de las suertes y ya nunca volví a hablar con ella. ¿Qué te pareció su historia? ¿Te gustaría que contara la tuya? Si es así, déjame tu historia en los comentarios y lo pondré en el siguiente video. Este fue Rafael Gómez y te invito a que te suscribas.